Nueva orden ejecutiva del gobernador Pedro Pierluisi. El aforo es limitado al 75% en locales eh, cerrados. Se impulsa aún más eh, la vacunación, incluso de la tercera dosis. Se mantiene eh, la determinación de comenzar clases el 24 de enero de manera presencial, aunque van a comenzar eh, de manera más limitada. Eh, empezando eh, los medios días en, eh, por, por un tiempo eh, y se prepara un protocolo para ese regreso a clases en Puerto Rico. Mientras esto pasa aquí, eh, en Estados Unidos hay una decisión que posiblemente no es muy buena para los que empujan la vacuna. Es una decisión que en, donde el Tribunal Supremo de los Estados Unidos eh, no decidió a favor del de mandato obligatorio para cada empresa en Estados Unidos privada que tenga más de 100 empleados, aunque sí se mantiene el mandato federal para hospitales que reciben fondos federales, que esos son prácticamente todos los hospitales en Estados Unidos. Para hablar de estos temas y sobre todo del nuevo protocolo para el regreso a clases en Puerto Rico, el presidente del Colegio de Médicos de la Isla y uno de los pediatras más importantes del país, el doctor Víctor Ramos, y otra pediatra muy importante, la doctora Zanet Torres, infectóloga pediátrica, del de Hospital San Jorge en Santurce. Bienvenidos, doctores. Gracias por estar con nosotros en Revista de Medicina y Salud Pública. Bien, gracias por la invitación. Buenas noches. Bueno, déjeme empezar por, por pedir una impresión general de la orden ejecutiva que, que se ha anunciado eh, hoy y que lo que hace es básicamente limitar el aforo en centros comerciales y en, y en locales eh, cerrados eh, y empujar la, la vacuna, empujar la vacunación a la, a la misma vez que mantiene la, el inicio de clases para el 24 de enero. Ayer en la reunión de la coalición científica nosotros insistimos que había que proteger a los adultos mayores de lugares donde estaban yendo mucho los adultos mayores, ¿verdad? La, los contagios y el aumento dramático en hospitalizaciones severas, de casos de COVID severos, son en adultos mayores, ¿verdad? Al principio eh, decíamos que Omicron era más leve y eso relajó las cosas porque se estaban infectando la gente joven, de 15 a 39, que no solo los que son los que van a actividades, son la gente productiva que estudia y trabaja. Así que interactúan más en la calle, van a la casa, infectan a los niños y a los, sobre todo a los adultos mayores. Y ahora ha habido una explosión de infecciones de adultos mayores porque como infecta mucho más gente, aunque sea menos, menos, menos, menos peligrosa, pues al, al infectar a vulnerables, pues nos lleva a estos números históricos que estamos teniendo de hospitalizaciones y muertes y no podemos normalizar que veamos todas las mañanas que haya 20 y pico de muertos y que nos parezca normal. Eso no es normal y había que hacer algo para, para proteger a los adultos mayores y yo creo que, que la, la determinación va consona con las recomendaciones que se hicieron anoche. Un aforo de 75%, que es cortarle el 25%, ¿verdad? una cuarta parte, eh, Nosotros al, al, nunca entramos en el número, lo que hablamos son de los sitios que deberían limitarse, así que, que, que no entramos a, a qué por ciento debería ser. ¿Alguna gente piensa que debe ser el 50%? No el la, la, la, la realidad es que yo creo que para el gobernador fue una decisión difícil, eh, porque ahora no hay no hay incentivos económicos para para, para, para la gente que tiene que, que quedarse sin trabajar. Básicamente como, como había antes. Así que ciertamente cualquier decisión de, del gobernador de limitar cualquier tipo de aforo tiene consecuencias económicas y, y, y ciertamente esa no es nuestra parte. Nuestra parte es dar las recomendaciones correctas científicamente, pero uno no puede vivir fuera de la realidad. Y la realidad es que todo el mundo necesita su trabajo para mantener a su familia. Claro. Doctora sale Torres, ¿cómo? Eh, ¿Cuál es su impresión de esta orden ejecutiva y lo que mandata? Bueno, ¿qué te puedo decir? Realmente yo creo que quizás estas medidas habían que tomarlas eh, semanas atrás. No ahora, pero eh, no podemos darle eh, retroceso eh, al tiempo. Eh, así que yo entiendo que es una medida que puede frenar o controlar el contagio y ¿verdad? disminuir un poco esa... Hospitalizaciones que estamos teniendo y enfermedad seria en, en los adultos mayores. Estamos teniendo enfermedad seria en adultos mayores, pero también estamos teniendo mucha hospitalización pediátrica, doctora. Usted sí, ve? pero los pacientes, estamos teniendo hospitalizaciones de pacientes pediátricos, pero en, en mi experiencia, ¿verdad? O lo que yo puedo ver, la gran mayoría de los pacientes eh, se admiten, es el grupo menor de 5 años, que es que todavía no cualifica eh, para la vacuna. Eh, y como el núcleo familiar, eh, si están contagiados, pues lo pasan a, a esos niños y o tienen fiebre, no quieren comer, se deshidratan y esa es su razón de admisión. No obstante, lo que va hasta ahora o en lo que yo he visto, no he tenido pacientes críticos que estén en la unidad de intensivo asociado a COVID. Eh, usualmente los que se han hospitalizado o por lo que en la, en la institución donde yo trabajo, su estadía... Usualmente es una corta, dos a tres días en lo que comen un poco mejor, se hidratan y después se van y se manejan en casa. Esta orden ejecutiva empuja mmm, la vacunación todavía más eh, para la tercera dosis. ¿Lo hace correctamente, eh, doctor? Eh, definitivamente, los números son, son claros de, del ciento El número de, de muertes por 100.000 habitantes está en 10.6 en los no vacunados. Está en 4.6 en los vacunados sin refuerzo y en 1.2 por cada 100.000 en los vacunados con refuerzo. Los números son contundentes eh, defendiendo eh, la, la efectividad de la vacunación en prevenir hospitalización, enfermedad severa y muerte. Bueno, eh, con estos números eh, tan altos como están, el gobierno insiste en. Eh, comenzar las clases presencialmente el 24 de enero. Eh, muy recientemente, eh, ayer teníamos un panel de, eh, de expertas, ¿verdad? De Por ejemplo, la directora de la eh, de la sección pediátrica del Centro Médico de Mayagüez y nuestras dos invitadas nos decían que sí, que deben empezar las clases el 24 de enero, a pesar de estos números. que eh, Hay formas de manejar la situación. Eh, ¿Opina lo mismo, eh, doctor Ramos? Sí, yo creo que, que deben empezar las clases 24 de enero. Los pediatras siempre abogamos por las clases presenciales, no solo los niños necesitan por las clases. Los cuidados están abiertos desde junio del 2020. Son nenes más chiquitos y con protocolos adecuados no hubo problema. La apertura de la escuela, incluyendo en agosto en el repunte de Delta, con protocolos adecuados funcionó. Eh, no van a haber muchos cambios adicionales al protocolo, excepto que se va a requerir que todo salón tenga ventilación cruzada, ¿verdad? no, Aunque tenga aire, tiene que tener algún tipo de ventilación cruzada. Los, los salones, básicamente el resto va a estar más o menos similar, la doctora Melissa Marzán y el doctor Miguel Valencia, que son los encargados de ese protocolo en el Departamento de Salud, son personas muy serias, muy, muy responsables, y nosotros estamos muy conformes con, con, con, la, con el protocolo que se ha discutido, aunque oficialmente todavía no... Ha salido, se va a mandar un link porque es un protocolo de 287 páginas, así de específico es. Wow, doctora Sanet Torres, de acuerdo con que las clases comiencen. Eh, sí, no, no se deben seguir penalizando a los niños, el repunte, ¿verdad? Ya Víctor eh, lo dijo, los centros de cuidado han estado abiertos todo este tiempo, las clases presenciales el semestre pasado. Todo curso sin problema y el repunte o este aumento significativo en el número de casos lo vimos después que culminó el semestre escolar. Así que no hay razón para seguir poniendo esto. Desde principios de la pandemia se ha hablado sobre el tema y siempre se ha dicho que la escuela eh, en modalidad de clase presencial debe ser lo último que se toque. Eh, y eh, no creo que los niños deban seguir siendo penalizados por esto. Así que utilizando las medidas adecuadas eh, en la escuela pueden llevarse a cabo las clases de, mo de modo presencial. ¿Cuál es el protocolo correcto aquí? ¿Hay que reforzarlo? ¿Hay que ser eh, más firme? Lo que, bueno, lo que estaba yo de, de expertas es que el protocolo que, que estábamos usando ha dado resultados El protocolo correcto es que todo... Todo aquel personal o todo aquel estudiante que cualifique para la vacuna debe estar vacunado y debe tener su serie completa de vacunas. Debe usar mascarilla todo el tiempo, no debe ir nadie enfermo a la escuela. Eh, y tratar de eh, utilizar en ciertos puntos o en momentos donde sean necesarios si hay un, un aumento significativo en la comunidad o se detectan ciertos casos en un salón de clase entonces hacer las pruebas para aquellos que están expuestos o los que presentan síntomas eh, y lo hemos visto siempre y cuando tú sigas las medidas el uso de la mascarilla eh, apropiadamente lavado de manos el minimizas eh, o previenes el contagio eh, del virus eh, y disminuyes el riesgo en estos grupos. A modo general, lo que se ha visto el contagio en este grupo eh, de edad pediátrica ocurre en el hogar o en actividades relacionadas a su núcleo familiar y no cuando están en la escuela. Doctor Ramos, ¿hay que aumentar el número de pruebas? Y, no, no. Pues, bueno, el, de, el Departamento de Salud tiene contratos con 271 laboratorios, tanto de la Asociación de Laboratorios Clínicos como la de la Cooperativa de Laboratorios. Como parte del protocolo se habla de una prueba seriada. Antes establecía como que, que era una prueba seriada específica eh, en cada escuela. Ahora no lo establece así, lo establece según el nivel de contagio que hay en la escuela. Una podrían necesitar más unas menos, dependiendo del nivel de, de, de contagio en esta en estas pruebas seriadas, pero no es que, que, que a todo el mundo hay que hacerle hay que hacerle pruebas para, para regresar a la escuela, como está corriendo en algunos colegios privados uh -huh. okay. así que, que las pruebas están disponibles, los laboratorios están contratados para que cuando haya la necesidad, en un caso específico de que se hagan pruebas pues se puedan se puedan a, hacer por la salud y protección de los menores, pero no es que que, que vamos a hacerle a los 200.000 estudiantes pruebas el primer día. Y, y mucho menos a los padres, porque hay gente hablando de que debe ser a los niños y a los padres también. No, no, no, no. Esto debe ser una estrategia basada, eh, mayormente el uso de pruebas en síntomas, no basarlo en una estrategia de pruebas. Eh, así que los estás limitando un montón, haciéndole pruebas a estos pacientes y utilizando recursos de manera innecesaria. Eh, cuando quizás hay otra población que lo necesite y realmente necesitar acceso a esas pruebas o no debería ser eh, obligatorio o requerir el uso de la prueba para tú eh, eh, entrar a la escuela o regresar a la escuela. Ok, de hecho, eh, vamos a estar con la doctora Carmen Zorrilla ya ella mismito, pero quiero antes de... Eh... No, los padres para ir a la escuela presencialmente, por ejemplo, que los citen a una... Tienen que estar vacunados. Okay. Y con la mascarilla puesta, y, ¿verdad? si los notan que están enfermos, que tienen fiebre, están mocosos o están con congestión, pues no deberían visitar la escuela. Pero no hay que hacer una prueba para que el papá eh, visite. ¿Y el, el ritmo de vacunación que tenemos, doctor Ramos, es el adecuado para estar listos para el 24 de enero? Hemos ido adelantando más que nada en los repuestos porque lo hemos eh, insistido mucho, pero la vacunación pediátrica hemos ido adelantando pero todavía nos quedan muchos niños por vacunar, la, los días extras no eran días de vacaciones eran días para ponerse al día que los niños de 5 a 11 completen sus dos dosis los mayores de 12 incluyendo el personal docente, no docente y contratistas tengan su vacuna de repuesto van a haber múltiples actividades el colegio vacuna todos los días en el molde de San Juan mañana tenemos una actividad en cantera, el viernes en, en Patillas, en Martes, en Barceloneta, Entonces, están todos los centros de voces, eh, hay dos centros de voces para vacunación pediátrica, están ah. todos los centros tradicionales, o sea que limitación de sitios donde irse a vacunar no hay. Así que es, pos es posible lograrlo antes del 20%. Es posible. Lograrlo. Lo bueno, cuando regresemos seguimos con ustedes, pero además integramos a la doctora Carmen eh, Zorrilla para pedirle también su reacción a la orden ejecutiva y para hablar de una combinación de gripe con COVID que creo que está anda por ahí también y, y nos está afectando regresamos en breve mi nombre es Luis Penchi para la revista de medicina y salud pública seguimos con nuestros médicos y con la doctora Carmen Zorrilla. Conéctate con lo más relevante para médicos pacientes y profesionales de la salud en www.medicinaysaludpublica.com Con nosotros la doctora eh, Sanet Torres del Hospital San Jorge, eh, infectóloga pediátrica, el presidente del Colegio de Médicos de Puerto Rico, Víctor Ramos, y ahora se une la doctora Carmen Sorilla, que no que no veíamos desde el año pasado. Doctora, ¿cómo está Hola, doctora lo escucha como que se congeló un momentito su, su imagen ah, la, la tenemos por ahí vamos a ver hola doctora ah, tiene que quitarle el mute. para que ahora cómo está doctora muy bien buenas noches muy bien no la veíamos desde el año pasado o sea se ve muy bien así usted es, así es Oiganme, eh, eh, obviamente vamos a hablar eh, de la corona, pero quiero preguntarle primero su impresión de esta orden ejecutiva emitida por el gobernador Pedro Pierluisi hoy. ¿Qué le parece, doctor? Bueno, pues al igual que mis compañeros que se expresaron antes, nosotros estamos muy preocupados con la tasa de hospitalizaciones, con el, el repunte que se está estabilizando, pero está en casi un 35% de la tasa de positividad. Así que eh, yo creo que ese, eh, añadirle un poquito más de restricciones pues puede ayudar sobre todo en esta conciencia de que las personas entiendan que esto es algo serio. Eh, así que eh, nosotros en la coalición hemos discutido esas estrategias y otras más que en algún momento pues se hablarán también, incluyendo que nuestra comunidad sepa que existen los antivirales, que los puedan accesar y eso ayuda a que personas que están hoy infectadas no tengan que estar hospitalizadas eh, y entonces revisar todo el asunto de las mascarillas de tela para poder transformar a mascarillas quirúrgicas nuevamente. Y estas esta restricciones, 75% de aforos, ¿son suficientes? Porque he escuchado médicos diciendo que debería haber sido 50% para lugares bueno, cerrados. verdaderamente, eh, donde hay lugares que las personas todos están con mascarilla, pues el riesgo de transmisión no es tan alto como cuando tú tienes personas que se quitan la mascarilla para ingerir alimentos y bebidas, que ese es el lugar, en realidad, de mayor preocupación. Aún en estos escenarios de trabajo, y la transmisión ocurre cuando las personas se van a comer, a almorzar, a comer sus meriendas y comparten. Así que eh, <coughs> la, el, eh, científicamente el riesgo de transmisión, si todo el mundo tiene mascarilla puesta, aunque esté en un espacio cerrado, si sí, tiene distanciamiento y tiene el hand sanitizer, el riesgo es menor que si el riesgo que tú vas a ver en lugares donde la gente está comiendo. Bueno, para, para empezar con el tema para el que la invitamos, aunque seguimos con, también con nuestros otros... Eh, invitados, la doctora Torres y el doctor Víctor Ram, Ramos. Eh, doctora, ¿qué es esto de la florona. Eso suena como que, no, eh, la, mucha gente se va a asustar, va a decir, es una variante nueva. Sí, eso, qué bueno que lo pregunta, y yo sé que mis compañeros conocen eh, esto posiblemente mejor que yo. Eh, es simplemente alguien que le dio un nombre, a alguien que, una, un paciente, de hecho, empezó en Israel, que por lo menos el nombre se lo inventaron, entiendo yo, en Israel con una embarazada que tenía COVID y también tenía influenza. Entonces, ese nombre de flu y coronavirus, pues, ah, pues esto es flurona. Y es importante que sepamos que no es un virus combinado de COVID y influenza, sino son dos infecciones que da la mala suerte que una persona tiene esas dos infecciones. Nosotros estamos hemos visto desde el año pasado pacientes con COVID y con influenza, con COVID y con micoplasma, con COVID y con HIV, con COVID y otras infecciones. Así que eh, no es único tener, ¿verdad? No es exclusivo tener una sola infección. Eso es lo que se llaman las coinfecciones. Pero esto de la flurona, pues es un nombre que suena como de lo más interesante. Es una, un paciente que tiene ah. dos infecciones que hay que tratarlas con medicamentos específicos para cada una. Eh, y se se, agrava, de, y se ¿no? agrava y se agrava. Bueno, claro, porque tiene un impacto, las dos infecciones son en el trato respiratorio, ah. así que... Este, tienes que tratar, asegurarte que estás manejando ambas cosas. Eh, sé que hay en desarrollo experimental una vacuna para COVID y para influenza. Así que eso para un futuro pues habrá una, una, eh, una prevención para eso, pero en realidad en este momento nuestra población debe tener su vacuna de influenza y su vacuna de COVID, sus tres dosis. Y eso, uno ¿se puede poner uno la vacuna el mismo día? La de sí. sí. Sí, te puedes poner una en un lado y otra en otro, no hay ningún problema. Al principio, cuando empezamos a vacunar, queríamos esperar dos semanas porque no estábamos seguros de cuáles eran los efectos adversos, pero ya sabemos que eh, se pueden combinar ambas vacunas y otras también. O sea, tú puedes vacunar con COVID y hepatitis, COVID, influenza, cualquier la vacuna que la persona necesite, puedes poner varias vacunas el mismo día. Doctor Ramos, ¿cómo está haciendo la FluRona en Puerto Rico? Hay casos, siempre ha habido casos, que son infecciones respiratorias que se transmiten igual, el, tanto el, el COVID como la influenza, como el micoplasma, como el aresbí en, lo, en, lo, en los niños chiquitos, el mismo catarro común. Hay gente que puede tener dos infecciones y estarlo más bien, hay gente que puede tener ninguna y tener una de exacerbación de asma bien mala. Así que... Que, que realmente la cantidad de infecciones no determina cuán malo tú te vas a poner. También tiene que ver mucho con las condiciones preexistentes y ese tipo de cosas, pero pero que no, que no piensen que esto es una cosa que, que es peor y que, y, que, y que va a venir una ola de esto y ese tipo de cosas, porque eso ha estado ahí siempre. Sí, o sea, no, no, de, no debemos anticipar que, que, la, que va a haber un contagio masivo de florona en el país. No, no debemos sí. anticipar eso. No, ya lo estamos viendo y quizás este el, el mensaje aquí a nuestra comunidad es volver a asegurarnos de que la esta es época de influenza. De hecho, en Puerto Rico hay influenza prácticamente todo el año. Eh, así que la, esa vacuna es importante. Nosotros eh, pensábamos que como está toda la población con mascarilla, pues íbamos a ver menos casos de influenza, que es lo que está pasando. Pero aún así vemos personas... Con influenza, igual que vemos con, con coronavirus, con COVID, a pesar de estar con mascarilla parcialmente, porque si la tienes todo el tiempo, va a ser bien difícil que, que te contagies. Doctora Torres, ¿uno puede diferenciar por síntomas eh, la, la influenza o el catarro común del, del COVID? ¿O, o francamente no se puede. A veces es un poquito difícil eh, diferenciar una enfermedad viral que afecta al tracto respiratorio de otra. Eh, lo que es típico de influenza es que te da, estás bien y de momento te sientes bien mal, tienes fiebre alta, eh, con tos, eh, congestión nasal y a veces algunos pacientes pueden tener síntomas gastrointestinales como vómitos y diarrea. O la influenza con influenza okay. eh, con el catarro común usualmente no tenemos fiebres altas hablando quizás 39 40 podemos tener fiebre baja y es más un poquito de congestión nasal gotereo eh, nasal nos cambia un poco el tono de voz eh, y tos eh, y eso se parece un poco al COVID 19 aunque en los adultos eh, se puede ver o es característico la pérdida del, del olfato y del gusto con, con el COVID-19, que eso no es común ni con influenza, no lo vemos con influenza ni con el catarro común. Bueno, eh, nos están viendo en Puerto Rico, pero nos están viendo fuera del país. Saludamos a Alejandro Suárez, que es un epidemiólogo de Venezuela, que nos está viendo. Bienvenido a la revista de Medicina y Salud Pública. Eh, y Sandra, yo me imagino que nos pregunta desde Puerto Rico cómo es posible que le pidan a menores de 12 años la tercera dosis si apenas el niño acaba de recibir la segunda dosis y después pregunta qué tiempo hay que esperar para un niño de 12 años No, porque los niños de 12 años llegan mucho tiempo vacunándose el refuerzo es para los que tienen más de 5 meses de haberse puesto la vacuna de Pfizer que es la que aplica eh, en esa edad o sea que muchos niños de 12 años podrían ser, son elegibles para la... para la. Sí, la, la vacunación en los mayores de 12 está sobre el 90% y, y, a, y acabaron su dosis, su serie primaria, la mayoría hace más de esos cinco meses. Y esos son los niños, los de 12 años son los niños de escuela intermedia, ¿verdad? Más o uh -huh. menos, más o menos. ¿Qué, ¿Quiénes están afectando más, niños de escuela intermedia por sus actividades, etcétera, o, lo, o, lo, o los niños menores? Eh, los más pequeños porque no están vacunados todavía, los menores de 5 años. Eso no significa que los más grandes no le pueda dar eh, COVID-19, pero si tienen protección eh, provista por la vacuna, eh, su sistema inmunológico se va a encargar de entonces, quizás a lo mejor tener síntomas bien leves o ningún síntoma. Eh, pero los menores de 5 años que todavía no, en ese grupo de edad, no está autorizado el uso de la vacuna, pues sí pueden presentar síntomas más prominentes. El señor Benavides, que es desde Colombia, pregunta, ¿podemos hablar de las combinaciones para la tercera dosis? Se recomienda mucho Pfizer con Moderna, pero ¿podría haber alguna otra recomendación? Claro, nos habla desde Colombia. Yo imagino que ya, está, otra... ya está aprobado el que puedas usar cambiar de, de vacuna para, el, para esa dosis de, de refuerzo así que yo no sé cuáles son las autorizadas en, en Colombia pero por lo menos en Estados Unidos puedes cambiar por, Moderna por Pfizer, Pfizer está, por Astra, Moderna. Astra, está AstraZeneca allí también AstraZeneca, sí. los que se pusieron usualmente en Puerto Rico si alguien llega con la con la dosis completa de, de AstraZeneca eh, que se la puso en otro país la que está autorizada para ponerse refuerzo es la Pfizer en, en, en los de AstraZeneca y, y en los de otras vacunas aprobadas por la Organización Mundial de la Salud que, que la aceptamos como vacunación completa si llega ya con vacunación completa a, a Puerto Rico. Así que, que sí, pero eh, en, en Puerto Rico y en Estados Unidos pues, se pueden cambiar. La de Johnson se utiliza, pero preferimos que el refuerzo sea o de Pfizer o de Moderna. Eh, Andrea Torres pregunta, ¿es cierto que la tercera dosis pega fuerte? Eso de que pega fuerte me suena que no está hablando desde Puerto Rico. <risa> Aquí diría que los chavos uno, todo. Sí, mira, este, los estudios de, la, de los estudios de la, para que se utilizaron para aprobar la vacuna lo que reportaron tanto de, de Moderna como Pfizer, que las personas, solamente un tercio de las personas, tenían síntomas secundarios a la vacunación. La mayor parte de ellos era dolor en el brazo. Pero podías tener fiebre, molestia, eh, la, los síntomas que la gente dice que los mató, vamos a decir. Pero eso es un tercio de las personas... Que se ponen la vacuna dos tercios no tienen ningún síntoma uh -huh. inclusive a veces en nuestro centro de vacunación nosotros gente me dice tú me pusiste agua porque no me dio nada y es que cada cuerpo es diferente eh, claro la, la tercera dosis está montada sobre la inmunidad que ya tú tienes y el que tú tengas una respuesta tienes que verlo como algo bueno que tiene el sistema activado el que no tengas ningún síntoma también no tiene que no quiere decir que tu cuerpo no reaccionó en otras palabras, es impredecible. Los síntomas que se dan luego de la vacunación son transitorios y se van en 24 horas, no más de 48 horas. Y es correcto, lo que pregunta también Andrea, si es correcto que, que, que cuando alguien recibe una pegada fuerte, ¿verdad? Eh, es porque precisamente eh, va a estar mejor, mejor protegido. Mientras una reacción más dura tiene, significa que te va a proteger más la vacuna. ¿Eso es verdad o no es? O no, no está justific... no está asociado en la literatura que los síntomas estén asociados a los niveles de anticuerpos neutralizantes ni la inmunidad de protección. Eh, tú podrías eh, anecdóticamente pensar que si tienes una respuesta inmunológica con síntomas, pues tienes un cuerpo activado. Pero en realidad la inmunidad que se genera por las vacunas es una inmunidad la celular y una inmunidad de anticuerpos, que no necesariamente el que tú tengas un síntoma o no, mide nada. Inclusive las pruebas de laboratorio tampoco tienen un valor predictivo en este momento. Doña Maribel, Marisabel Nazario dice que la tercera vacuna, ella dice, la tercera dosis, le dio sueño, fiebre leve, por tres días. Este, eso es razonable, ¿verdad?, que pasara así. Escuchamos. Pasar. Sí. Podría pasar. He escuchado mucha gente que dice que lo que siente es cansancio, que le dan ganas de dormir. Sí, tú sabes, este, aquí el sesgo, vamos a decir, cuando hablamos de sesgo es que tú oyes una gente pero no oyes otra, ¿verdad? Mm -hmm. Y entonces piensa que lo que tú oíste, eso es el universo. Y sí. entonces si vemos en las redes sociales, todo el mundo se está quejando que me dolió, que me mató, como fue la frase que usó la, la persona. Me, me pegó duro me pegó duro, ¿verdad? Y tú, tú oyes todo eso en las redes sociales y tú piensas, mira, las vacunas eso está bien fuerte, pero no escucha los otros comentarios de otras personas, porque como no les dio nada, pues no se están quejando. Así que a veces es, es una, es a quién escuchamos y cuántas veces escuchamos ese comentario, no necesariamente que eso es lo que vemos cuando comparamos poblaciones. Bueno, eh, Sandra vuelve a la carga y quiere la, la, la aclaración de lo que está pasando con con su niño, ¿verdad? Eh, se puso la primera dosis con 11 años, en enero la segunda, pero este mes cumplió 12 años, ¿verdad? Eh, por esto, por eso está con la segunda dosis ahora en enero 8 del 2022. Okay. ¿Cuál es la situación ahí? Cinco meses después de esa segunda dosis le toca el refuerzo y como ya cumplió 12 años va a ser de la vacuna de, de, de mayores de 12 años. Uh -huh. hay, hay otra pregunta aquí, que eh, la que hiciste Andrea Torres, eh, pega más duro es lo que, no lo digo así pero yo ah. lo estoy incluyendo, pega más duro cuando uno es mayor de edad, o sea cuando uno tiene yo, más yo, yo, conozco, yo conozco de todo, hay gente que le da bien duro a cualquier edad y hay gente que le da suave a cualquier edad, yo he tenido el ejemplo de los papás que vienen con los nenes que tienen algún tipo de diversidad funcional, síndrome down y de repente los papás están no, no pueden con la vida y el nene sigue corriendo como si con él no fuera la cosa. Claro, claro. Eh, pero pero no, no hay una norma de que mientras uno es mayor pues es que le va, le va a dar más, más duro. No. Bueno, en los estu otra vez citando los estudios de aprobación de las vacunas, las personas que son mayores de 60 años tenían menos síntomas que las personas jóvenes. Eh, al igual que las mujeres embarazadas que se vacunaron tenían menos síntomas después de la vacuna que las personas no embarazadas, así que pero eso es otra vez los datos de los estudios que se utilizaron para aprobar las vacunas, ahora tenemos muchas más personas vacunadas y tenemos más experiencia. El año pasado tuvimos eh, eh, nenes, como ustedes le dicen, los pediatras dicen nenes, los niños y niñas eh, eh, afectados con problemas inflamatorios para Omicron, doctora Torres, ¿tenemos esa, esa, esa situación o no debemos tenerla y, y no la tenemos? Bueno, cuando hablamos, si a lo que te refieres a problemas inflamatorios es al proceso post-infeccioso después de tener COVID agudo, que es lo que le llamamos el síndrome inflamatorio multisistémico, eh, que se da entre cuatro a seis semanas de haber tenido COVID. enfermedad aguda por COVID, no... No sabemos eh, si la variante eh, determina si eso va a llevar a que el paciente esté más propenso o no a desarrollar este síndrome inflamatorio multisistémico. Este aumento en el número de casos justo lo estamos viendo ahora, así que hay que estar bien vigilantes pasadas cuatro a seis semanas de esto en pacientes pediátricos para ver si eso va a ocurrir eh, en esta población y ver si vamos a ver un, un número... Eh, significativo de casos o si no obstante no se identifican los pacientes pediátricos. Ustedes todos conocen la situación de los hospitales ah. y algunos los medios los hemos entrevistado sobre la situación de los hospitales, que es preocupante. Tenemos 905 eh, casos eh, de, de hospitalización. Eh, tenemos un personal sumamente cansado y hoy, extenuado, y hoy el el Secretario de Salud anunció el, el inicio de la instalación de unas carpas en el Hospital Regional de Bayamón para ir descongestionando hospitales mediante el mecanismo de atender allí, ¿verdad?, en esas carpas e incluso hacer más rápido el proceso de, de, de atención, ¿verdad?, y no necesariamente hospitalizar, eh, sino atender allí eh, eh, bajo las carpas, digo, ese es en el hospital regional de Bayamón. Yo no sé si eso te va a extender a todo el país porque yo estaba entre, entrevistando al doctor Gabriel Martínez que infectó los en Ponce y me dice que los hospitales en Ponce están llenos. O sea, si usted pone una carpa en Bayamón, ¿verdad? Eh, no creo que la gente de Ponce, de Jayuya, de Juana Díaz va a ir a Bayamón a, la, la, a atenderse. La, la, la, la realidad es que hay que monitorearlo día a día porque el, el problema no es de, ni de camas ni de equipo. Si fuera de camas y de equipos sería más fácil, porque eso es un número finito y yo sé cuántas camas me faltan, cuánto equipo tengo. El problema es de personal, el problema sigue siendo de personal, hay personal contagiado, hay personal de vacaciones, hay personal que renunció para irse a actividades menos ricosas, los mismos centros de vacunación, los mismos laboratorios que están recortando gente por la cantidad inmensa de pruebas que están haciendo, centros de beneficio en otros sitios menos ricosos. Así que, que ciertamente... Eh, eh, el problema primordial es algo que varía de día a día, a diferencia de, de las camas y, y el equipo, que es algo fijo, sabemos cuántas hay, así que, que es algo que se tiene que monitorear de día a día Por eso, pero el, el, estar, el estar diciendo por parte de la Asociación de Hospitales de que tenemos 3.000 camas disponibles puede, puede sonar bien, pero no sé si nos resuelve el problema El día que la Asociación de Hospitales dijo eso yo recibí ciento de email y textos de médicos muy molestos con esas expresiones, de que el administrador se vaya a atender, los pacientes especialmente los que trabajan en, en, en sala de emergencia, los hospitales son instituciones privadas que compiten entre ellos y nunca van a decir que un hospital está en riesgo porque la gente va a dejar de ir a, a ese hospital, pero la realidad es que día a día tenemos que monitorear la cantidad de personal que tenemos, Doctora reconoce conoce hospitales en Ponce y en San Juan. Eh, ¿Usted diría que nos, nos tiene que complacer que hay 3.000 camas disponibles o, o, o no? Bueno, yo concuerdo con Víctor, es que ¿verdad? no es la cantidad de camas, es la mano de obra que necesitamos para evaluar esos pacientes. Lo otro importante que hay que tener en consideración cuando hablamos de hospitalizaciones o este número de casos, eh, es algo que hay que tomarlo con pinzas porque yo sí sé de obviamente ahora estamos en un punto en la pandemia donde gracias a Dios pues ya tenemos la población la gran mayoría vacunada tenemos más acceso a hacer pruebas diagnósticas así que identificamos más porque tenemos más pruebas disponibles y porque muchos de los protocolos de, bueno, de al a hospital, hospital, hospital. Eh, eh, bueno, ¿no? ¿no? Ya, lleva Eva. Conlleva eso. Eh, así que no necesariamente el paciente que está hospitalizado con COVID es porque tiene COVID, es, quizás es un paciente que tiene una apendicitis aguda, va para sala y le hicieron el PCR y está positivo, pero no uh -huh. significa que está admitido porque tiene COVID, es porque tiene una apendicitis y hay que operarlo, eh, o el diabético que llegó descompensado y está en la unidad de intensivo y le hicieron la prueba y está positiva, Um, si es una molecular, quizás a lo mejor fue que hace un mes tuvo COVID y por eso ese PCR todavía está positivo, pero él llegó porque está eh, eh, con un problema de su enfermedad crónica, que es la diabetes. Así que esas son cosas que también tenemos que considerar y no entrar en... ¿verdad? No queremos que la gente se alarme o que no uh -huh. afectemos de más. Hay que tomarlo en el contexto de que también las otras condiciones también las estamos viendo y al hacerle las pruebas a los pacientes, pues lo podemos identificar y no necesariamente es todo COVID. ¿Y todos los que este, tienen que hospitalizar se están hospitalizando ¿O, o hay algunas hospitalizaciones que pudieron haberse evitado? Bueno, no, no, lo, lo, lo que pasa es que yo creo que sí, hay gente que se está hospitalizando no por COVID. Pero eso no quiere decir que no es un paciente importante. Te tienes que vestir completo igual. Por ejemplo, yo tuve una nena hospitalizada que tenía iba a admitirse en la unidad de salud mental. Y, te, y lo único para lo que ella hablaba era para decir que cuando tuviera oportunidad se iba a matar. Y entonces, además de eso, tenía, tenía una condición que se llama miocitis de los músculos, o sea que necesitaba hidratarse. Y además... Hidratarse y además tenía COVID Sí, tenía COVID hidratarse es que va a tener un suero puesto que tiene una línea que la nena puede usar para hacerse daño. Eso implicó que yo tenía que tener una enfermera en cada turno solo al lado de la nena, no atendiendo a otros pacientes, solo velando a la nena. Así que me consumió pues, de personal un montón de, de, de, de personal. Y por ejemplo, cuando usaron a, a Centro Médico de ejemplo, es el peor ejemplo del mundo. Porque Centro Médico no está aceptando pacientes que tengan COVID porque está cuidándose, porque en Centro Médico es donde van los tiros, los traumas, y tenemos que cuidar que, que pueda atenderse a ese tipo de pacientes. Si tienes un paciente sangrando en la cabeza afuera con COVID, no lo van a aceptar. Pero ese paciente se me puede morir del sangrado en la cabeza. Y ahora mismo tengo una crisis de abastos de sangre en el país, porque, la, porque no podemos hacer sangría gigante. O sea, COVID no solo afecta los pacientes que COVID severo, afecta el sistema. Claro, le escuchamos, le escuchamos bien. Oígame, eh, doctor eh, y doctores, yo sé que ninguno de ustedes es abogado, gracias a Dios, este, pero, eh, pero conocen lo que está pasando y el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha decidido hoy que el mandato que estaba empujando eh, el presidente Biden para que todas las empresas privadas que, que, que tienen una empleomanía mayor de, de de 100 pacientes tuvieran que estar obligatoriamente vacunados. O sea, la mayoría republicana de ese, de ese tribunal, la mayoría eh, conservadora de ese tribunal, decidió que no. Los, okay. lo, lo, la minoría liberal dijo, esto es una irresponsabilidad porque ustedes están yendo están siendo irresponsables, le dijo al resto de los de los miembros del panel de jueces, porque ustedes están yendo en contra de la recomendación de los expertos, los sí. científicos que dicen que sí, que la vacunación eh, es buena. ¿Cómo nos va a impactar eso a nosotros? Sí, pero, voy a decirte el briefing de mi abogada, ¿verdad? Qué bueno que yo no soy abogado ni el resto de los compañeros pero el briefing de mi abogada. El tribunal no entró en si la vacunación es constitucional o no. Ya el, el tribunal ha decidido desde 1905 que los mandatos de vacunación son constitucionales, así que no entro en eso el tribunal dijo esto deberían decidirlo los estados, el, la mayoría conservadora no, y, y de hecho en todos los mandatos estatales que han tratado de llevarlo al supremo el supremo no ha intervenido porque el tribunal, los conservadores piensan que el gobierno federal debe ser chiquito y la mayoría lo deben decidir los estados okay. y en estos dos casos decidió Primero, en el de CMS y HHS decidió. Eh, ustedes reciben fondos federales para Medicaid, Medicaid y otros programas. Y el Congreso delegó a HHS y CMS regular todo esto. Por lo tanto, si usted recibe fondos, usted se tiene que vacunar. Y el Congreso le delegó eso a HHS. Y lo que he dicho es, el Congreso no le delegó a Ocha regular la vacunación en el empleo, porque OCHA solo regula lugares de empleo. Y tú no te puedes vacunar más que para el trabajo. Te vacunas para el resto. Así que OCHA puede regular mascarillas, distanciamiento, pruebas, etcétera, pero no eh, según la decisión del Supremo, que, que no es final. Esto es básicamente como un interdicto. Eh, puede regular todo eso, pero incluso, dice, en algunos lugares de trabajo, podría justificarse que se pida la vacunación. Así que Ocha tiene que ahora mirar y decir, ok, no lo voy a hacer en todos los lugares, pero en estos lugares, eh, por ejemplo, centros de cuidados de envejecientes, pues sí lo, lo, lo, lo vamos a requerir. ¿Por qué? Porque una de las cosas que Ocha sí vela es la seguridad de la gente que tú, que tú atiendes en ese trabajo. Así que hay, hay que cuidarse cuando dicen que bloqueó. Lo que hicieron fue decir, Ocha se excedió en su facultad que el Congreso le delegó. Así que no podía hacerlo, lo tenían que hacer los estados. Ocha lo puede hacer para algunos centros de trabajo específicos. Así que... que, que o sea, no el así gobierno que de le... Puerto Rico puede seguir haciendo lo que está haciendo el gobernador mediante... Sí, no, porque no. la decisión dice que los estados son los que tienen amplia capacidad de regular. La, la, si alguien quiere retar las decisiones del gobernador, tiene que ir al tribunal estatal. Y hasta ahora, la, los que se ha re, eh, retado tanto en el tribunal estatal como en el tribunal federal de Puerto Rico, ha prevalecido la posición del gobierno. Ustedes creen que el gobierno, eh, quizás sé que tampoco son políticos, pero desde el punto de vista de salud pública, el gobierno de Puerto Rico ha manejado bien el caso de esta pareja que llegó aquí alegando que no quería llenar la, la, la, la tarjeta o la información de, del viajero, ¿verdad? Eh, y entonces, pues plantearon precisamente todo lo contrario de lo que está diciendo Víctor Ramos, diciendo: no, esto es una materia federal eh, y lo. Y, el, el aeropuerto es una materia federal y, y aquí el gobernador no nos puede imponer esta norma porque eh, los aeropuertos eh, lo, lo, lo, lo, y entonces se formó o sea, le dijeron, no, usted tiene que llenar la tarjeta, pero la dejaron ir, nunca llenó la tarjeta. Estas personas llegaron el 2, de fe, el 2 de enero el 3 de enero no lo llenaron el 3 de enero fueron a su casa a pedirle de buena fe que lo llenaran, el 5 de enero volvieron el 11 el tribunal determina una orden de arresto y ellos se atrincheran con sus hijos, que para mí eso es maltrato de menores siempre, en, en, en, en, en, en el auto. Pero qué casualidad, porque quien estaba grabando desde antes que llegara la policía, eh, el videógrafo que tenían grabando y transmitiendo, ¿tú sabes dónde vive? ¿Dónde Entonces, vive? Sebastián? ¿Cómo llegó de San Sebastián a Cagua si no, si no estaba planificado en... en por arte de magia. Uh -huh. Esto sí. es toda una planificación de, de, lo de, no de lo que no creen. ¿Qué, ¿Qué cree la doctora Zorrilla? Pues yo no sabía esos detalles que, que Víctor trajo de la secuencia de eventos que, que la, la pareja tuvo amplia oportunidad de manera sosegada y tranquila de llenar la información y cumplir con la ley. Yo entiendo que a la ley había que hacerla cumplir eh, porque la persona públicamente no, no solo se escapó de llenar los, los formularios, sino que también lo anunció y eh, de una manera, con una actitud que pues que fue retante. Eh, Toda el, el, la escena que vimos en los medios pues es penosa porque tú ves ahí un, una escena como de tipo de caos, eh, cuando quieres implementar una orden de arresto eh, que se pudo haber evitado pero entiendo que las personas involucradas estaban eh, estaban habían llamado y tenían su, su gente para crear esa escena de caos que a veces esas escenas de caos son las escenas que los activistas utilizan para justificar tus, sus acciones, no necesariamente que ellos tengan razón Caos y violencia, porque hubo tres tres reporteros agredidos, dos fotoperiodistas agredidos y un productor de televisión, sin ninguna Mira, razón. Yo, tú una... sabes, trayendo un paralelo que no es el mismo, por favor, no, no sé, pero es un paralelo de cuando, cuando tú tienes activistas y tienes estos elementos de caos. Hay siempre una anécdota con Martin Luther King al principio en estas en esta protestas de los años 60, donde a él le, lo agolpean. Eh, y le echan un perro cerca, como para que el perro lo muerda. Y hay un fotógrafo que toma esa escena. Y esa escena cambió la visión de la comunidad sobre lo que estaba pasando. Sí. Así que, o sea, que a veces esta, estas escenas donde tú ves una persona como agredida, maltratada, pues entonces la comunidad le da la, la, le da la razón a la persona porque la hace víctima. Yo no estoy comparando para nada la, la, las razones, de las justificaciones de los hechos, pero simplemente que son a veces estrategias que se utilizan eh, para poder llamar la atención para, y tener Para una hacerse, hacerse las hacerse la víctimas. Ahora, doctora, eh, Sara Torre, eh, los niños no se comportan así, <risa> ¿verdad? O sea, mm, los adultos bueno, hacen estas cosas, pero... Bueno, realmente niños... yo no, tú sabes, para serte bien sincera, no... Yo a veces ni las noticias quiero ver y no sé. Así que no he visto en detalle el incidente, no sé lo que pasó, no he visto los videos, no he visto las imágenes, so no te puedo hablar. Lo que, que, es que cuando, cuando los niños, no sé. lo que estoy diciendo es que cuando los niños objetan algo, no forman estos revoluces que a veces forman. Sí, nuestros adultos. pacientes son los mejores, nuestros pacientes usan mascarilla, no se aglomeran, siguen instrucciones en la escuela, tú nunca lo has visto en la placita. Tú nunca lo has visto en un revolú. Me, no, por eso nosotros somos pediatras. No te, no hay mejores pacientes <risa> que los niños. Claro. Y entonces había mucho miedo con lo, cuando se abrieran las escuelas, ¿verdad? Decía, es que los niños eh, comparten la comida, se quitan la comida de la boca y se lo dan a los otros, los niños se abrazan y entonces ahí va a estar el, con, el contagio choreto, decía, ¿verdad? Pero no ha pasado así. No, no, no. ha pasado así. ¿Eh? Yo conozco niños que le dejaron tres mascarillas a los reyes en la puerta, preocupados porque no fueran a llegar y se fueran a contagiar. A contagiar. Niños que durmieron con los papás porque ellos te, tuvieron COVID y no querían pegarle COVID a, a, a los reyes. O sea, eso no lo hacen los papás, lo hacen los niños. Sí, sí, la verdad es que los niños son, son, son algo especial. Pero esto, esto que la... Que la doctora se... Torre se autoprotegió emocionalmente y no lo vio. <risa> es un mal ejemplo para, para los niños. Yo, yo creo que los niños no, no lo van a seguir. Es un, es un mal ejemplo. Y yo a veces me pregunto qué está pasando con, con la racionalidad de gente adulta, ¿verdad? Eh, o sea, yo, yo realmente eh, a veces no entiendo. Eso es un tema para otra conversación, todo es, lo que tiene que ver los conflictos que estamos viendo en nuestra sociedad. Eh, porque son, hay una agenda y hay una serie de personas que han escrito y han analizado esto, pero ese no es el tema de hoy, pero es un, es un fenómeno que estamos viendo, esa polarización la estamos viendo en prácticamente todos los países. Sí, y yo creo que cuando pase la pandemia, desde el punto de vista sociológico y psiquiátrico, va a haber que analizar cómo nos hemos comportado, ¿verdad? cómo nos, no, nos hemos comportado en medio de, de esta crisis. Gracias, doctores, gracias por estar eh, con nosotros, eh, lo importante en, en el tema principal que nos ha traído eh, eh, doña Carmen Zorrilla, es que si usted tiene una combinación ahí de, de, de síntomas, vaya al médico y, y cheque, porque no, no se puede descartar que tenga dos cosas. ¿Tres cosas se pueden tener, doctora? Oh, solamente dos. ¿Podrían, en teoría, sí? Podrían, sí. Bueno. Gracias, doctora Zane Torres. Eh, gracias al doctor Víctor Ramos y gracias a la, a la doctora Carmen Zorrilla. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Bye. Vale. Esta es la revista de Medicina y Salud Pública. Aquí cubrimos a los científicos y cubrimos la ciencia porque la ciencia es noticia.